¿Qué tal la semana gente? ¿Empezáis a sentir el calorcito? ¡Qué ganas de verano! Nosotros de momento tenemos un programa bastante cargadito de temas interesantes. Hoy queremos abordar una cuestión que cada vez va a más y es la unión existente que deriva de la dupla entre arte y cannabis. Gracias al trabajo que se realiza desde muchos colectivos, asociaciones o clubes canábicos se pone de manifiesto que el cannabis es mucho más que una planta. La marihuana cada vez está más integrada en la sociedad. Por fin empieza a verse con otra visión más allá de la sustancia psicotrópica como una herramienta que abre las puertas a la creatividad. En nuestro país son muchos los lugares en los que podemos ver de forma taxativa. Un ejemplo claro lo tenemos con los diferentes eventos que organizan en muchos clubes y asociaciones canábicas donde además de crear cultura se incentiva el arte. Son cada vez más las asociaciones canábicas que dan cobijo al arte, creando espacios donde pueden exhibir, ya sea pintura, poesía, fotografía o música. Buen ejemplo de ello han sido los últimos eventos de Asonabis, de la mano de artistas emergentes e inspirados por la planta. Hemos podido conocer de primera mano esta realidad, el cannabis y el arte estarán siempre ligados. Como prueba de ello os dejamos este vídeo. Buenas, soy Mario López, Novadis Perfect. Y estoy aquí en Asonavis presentando una serie de fotografía, eh, fotografía analógica, que va desde el blanco y negro al color a polaroid y fotografía instantánea. Y nada, os invito a que vengáis, os paséis por Asonavis y le echéis un ojo a, a la exposición. Soy Ana de The High Collective, hemos venido hoy a la exposición de Mario eh, a presentar la semilla de Cecilio G. Estamos aquí de puta madre, a Sonavisa es la polla, chavales, nos vemos. Bueno, pues yo soy lírica, mi nombre artístico, me llamo Paloma, y escribo poesía, básicamente, también me gusta mucho la interpretación, así que suelo ir a recitales a expresar un poco mi arte de la forma que sé. Me parece importante que haya espacios de todo tipo destinados a crear cultura y a crear arte eh, desde los barrios. No solo que el arte sea algo como de de las clases más altas o el arte institucional, sino que sea la propia gente que se organice en clubes como este o en clubes de cualquier tipo y gente de barrio, gente común de, de que puedes ver en el consumo, pues venga y exprese su arte y hable y recite o cante o haga lo que quiera. Me parece muy importante y aparte muy bonito. En vez de investigar una vez más el cielo, a la caza de astros apagados nos doblamos sobre el mapa incipiente de tu ser. Una parte de nosotros se queda ahí suspendida en el tiempo, como fotografías emocionales que te muestran el camino a casa. Yo siempre he pensado que un hogar es una vuelta a quien eres. Y ya personas, hogar, porque son impulso y aliento cuando no encuentras palabras. Donde también se crea cultura es en el Has Marihuana and Head Museum de Barcelona. Y es que este jueves 20 de junio a las 19 de la tarde tendrá lugar la presentación, charla y coloquio del libro Cannabis Medicinal, de droga prohibida a solución terapéutica, con José Carlos Bouso de Ethers. Allí os aseguramos que podréis aprender todavía más sobre la planta. No faltéis. Y para acabar os queremos dar una noticia, y es que todos aquellos que estéis por tierras alemanas durante este fin de semana, recordad que se celebra la Expo Mary Jane en Berlín, una de las ferias más reconocidas del sector canábico en Europa. En ella tenemos el placer de anunciar que se proyectará en el Hanf Museum nuestro reportaje sobre Fernanda de la Figuera, la abuela marihuana. Así que si da la casualidad que pasáis por la capital alemana, no dudéis en acercaros. Y de Berlín viajamos a Estados Unidos para conocer otro de los bancos de semillas de Americanabis, Artisan. Los artesanos del cannabis. There is art and science in everything we do at Artisan. Since 2014, we have been a leader in the Washington State cannabis movement, where this evolving industry has pushed the ongoing revolution into never before seen territories. Our team is a collaborative group of individuals with experience working with the cannabis plant across all spectrums where the collective knowledge has resulted in the cultivation of award-winning strains and a continually expanding product line. Here, we bring a visionary vibe from genetics to packaging. Our commitment to providing an exceptional cannabis experience is also built into the custom design of our grow facility. 30-foot ceilings provide plants a CO2-rich environment, while our state-of-the-art water filtration and heating systems ensure optimal purity and temperature. Lighting technology sets the stage for maximized photosynthetic energy, creating an environment that is consistent and results that are potent. At Artisan, we are committed to the cannabis movement and aim to be at the forefront of the highest quality strains and standards emerging in the industry for years to come. And of course, to helping you find your zen. Nosotros acabamos ya. Recordad que ya está publicado el Marihuana News 84 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Os esperamos el próximo día en el siguiente programa. Adiós.